Hoy el tema es el arte de leer las señales sutiles, entonces vamos a profundizar al respecto. Okay. Este es un tema que me interesó mucho porque ustedes saben que a nivel de las señales, eh, las señales es algo que efectivamente es sutil, o sea que para la persona eh, no necesariamente es tan evidente. Vamos a ver que hay diferentes tipos de señales, pero eh, imagínense ustedes un cazador que va en el bosque y que tiene que ver a dónde está el animalito que va a atrapar. ¿verdad? Tiene que tener una buena vista, saber qué significan las señales, a dónde están, verdad tener como cierto conocimiento para identificar. Y a veces... Eh, nosotros para poder entender las señales tenemos que tener una mente lista para eso eh, porque a veces estamos tan distraídos que lo podemos tener al frente o sea exactamente, puede ser lo que yo necesito y no lo veo porque mi mente no está lista entonces ¿yo qué es lo que voy a ver? Entonces, primero vamos a, a ir preparando nuestra mente para captar, para captar lo que sea que yo necesito para mi vida ahora. Ahora, después de preparar la mente, vamos a ver que hay dos tipos de señales. Está bien. Entonces, ¿qué creen ustedes que necesita uno para captar Primero, tiene que tener unos buenos lentes. Y la mente, para que capte y tenga los buenos lentes, tiene que estar aquí ahora. Pregunto, su mente está aquí. La vez pasada estaba conversando con alguien precisamente, estaba sumamente ansiosa. Estábamos hablando de cómo tener una mente tranquila. Y la mirada estaba en mí, pero la mente ya está estaba en cualquier lado y me di una risa. ¿Por qué? Porque uno necesita tener la mente aquí, ahora. Entonces, ¿qué necesito para tener la mente aquí ahora? paz silencio miren que yo me fijé que se requiere además de todo eso que son técnicas pero se requiere estar libre de deseos y expectativas o sea para yo estar aquí tengo que estar donde estoy es decir, mi mente tiene que estar sin ningún deseo de nada más que aquí y ahora. Estoy donde tengo que estar, con la gente que tengo que estar, en el lugar que tengo que estar. Estar aquí. Porque ¿qué pasa cuando mi mente, yo hago el ejercicio de silencio y paz, pero yo tengo el deseo de no estar y no con, la misma, y no con las personas que estoy y no como yo soy? Entonces, por más ejercicios de concentración que haga y todo, ¿verdad? Mis deseos no me permiten estar donde estoy. ¿Captan la idea? Entonces, para no tener deseo, necesito primero un estado de gratitud. La gratitud me abre, es como aprecio. Estoy donde tengo que estar, con aprecio. Si no es un lugar que aprecio, <ríe> por lo menos es un lugar donde voy a aprender. Entonces, eso puedo tenerle gratitud, al menos. ¿Verdad? Por lo menos. Lo que aprecio tal vez es que no lo aprecio tanto, pero por algún motivo estaré. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos hacer el ejercicio en este momento y sentir gratitud de estar aquí. Sencillamente estoy con gente que tal vez no conozco, tal vez no les hablo, pero qué rico estar con gente que anda en esta onda, en un lugar tranquilo, en un espacio seguro. Sencillamente sentir eso. Sentir. Carolina, usted me regala el cosito para yo usarlo, Gracias. De 0 a 10. Cada quien fije. Segundo, eso todo solo estamos preparando el estado para poder captar. Segundo, se requiere confianza. Y la confianza es la mayor fuerza estabil estabilizadora de la mente. Cuando hay confianza, hay equilibrio. Y confiar eh, no necesariamente es algo que tenemos desde que somos pequeñitos, ¿verdad? Tal vez tuvimos, pero tantas cosas suceden en este tiempo que lo hacen a uno como andar a la defensiva. Pero resulta que andar en la defensiva significa vivir con miedo. Y una persona con miedo, dígame, cuando ustedes tienen miedo, ¿qué le pasa a la mente? Se bloquea, piensa mucho, imagina mucho. Una mente con miedo genera muchos sentimientos de amenaza que tal vez no existen, pero son reales porque... Las imagino, las creo, ¿no? Y así la mente pierde su capacidad creadora, creativa y perceptiva. ¿Verdad? No, no encuentra soluciones, pierde la intuición. Por eso a alguien con miedo le cuesta mucho tomar decisiones. Necesita como volver a tener confianza. Y confiar significa que cada cosa que existe, cada persona que existe, está por una razón. Todas las flores, todos los animalitos, todo lo que existe tiene que existir. Por eso cuando matan a las abejitas, hay un problema de todo. <risa> porque en nuestro sistema todos estamos conectados no es que pueda algo dejar de existir porque no es valioso imagínense, son abejitas tienen tal labor en nuestra naturaleza de la misma manera cada persona que existe tiene que estar nadie sobra. sobre y todos los que están en mi vida tienen que estar y lo que estuvieron tenían que estar. Los que se fueron se tenían que ir. Y, y si estuvieron, estuvieron por alguna razón. Y también lo que sea que yo he hecho. Entonces, confiar significa que las personas son tienen su papel, tienen su misión. Están haciendo su misión, pero cuando uno está con miedo, no ve todo, solo ve lo feo de esas almas. No ve el todo, no sé si les pasa. Pero hay gente que tiene unos perritos que son, me ha pasado de estar en un viaje, <ríe> tienen esos pitbull y como a uno solo le enseñan que los pitbulls son malos, ¿verdad?, yo veo ese perro y yo digo, ¿cómo lo dejan tenerlo ahí? Y después es el pitbull más lindo, precioso, verá todo o sea todo tranquilo y todo cariñoso. Entonces, ¿por qué? Porque yo solo lo estaba viendo a través de un lente, el lente de miedo. Pero en realidad, si uno se quita los lentes del miedo y ve las cosas como son y que tienen un motivo de estar, uno tiene confianza. Pero claro, tenemos miles y miles de prejuicios y miedos y discriminación, etc. Miles. Uy, qué feo cuando uno se empieza a dar cuenta. Que uno de verdad tiene la mente como muy limitada por cosas que aprendió socialmente. Y en una sociedad muy enferma, que no es inclusiva, que no es abierta, que no es amorosa. Cuando uno quiere sí serlo, como que tiene que desaprender mucho. Pero ese es aprender es necesario para confiar. Y una vez que uno confía en que las personas son como tienen que ser, tienen su misión, yo también, y además todo tiene un momento que sucede cuando tiene que suceder. Vean ustedes a nivel de, de los cambios actuales. Hay la década de los 70's. ¿Y qué pasaba en la década de los setentas? Era la época de los hippies, ¿verdad? Era una época de decir ya no más guerras, ¿verdad? Era una época de que otra vez vamos a, a volver al peace and love, ¿verdad? Eh, y entonces empezó gente, porque era la época, a tener ciertas ideas y esas ideas fueron rápidamente asumidas por el mundo porque era la época era la época donde tenía que pasar era la época donde tenían que salir los virus y por eso se hicieron globales porque era el pensamiento que tenía que difundirse en esa década ¿qué pasó después en la época de los 80? ¿disco? Volvió se <risa> ¿cambió? fue otra época, eran épocas post-dictaduras, eran épocas como decir bueno písanlo pero pero hay que, hay que hacer algo más, hay que ¿verdad? hay que innovar, hay que hacer jugar con colores, además empezó la onda ya como de las computadoras poquito a poquito Empezado, la gente que necesitaba tener el pensamiento de crear computadoras, de crear otras formas de comunicación, empezaron a tener ese pensamiento y empezó a difundirse. Estamos en la época en donde nosotros todos tenemos computadoras, celulares, pantallas planas, porque en algún momento de esa época aquí, la gente que tenía que pensarlo, lo pensó. Son épocas. Como está la época del Renacimiento, la época de... ¿verdad? A nivel del arte se ve. ¿Ah? En la época del Medioevo. La época donde tenía fuerza eh, ciertas religiones. Después tienen fuerza otra religión. Son épocas. Ustedes ven, son como estaciones en el mundo. ¿sí? Entonces, la, las personas, o sea, nosotros tenemos que entender que hay estaciones para todo, incluso en nuestra vida. Cuando se nos viene un pensamiento, es el momento de que venga ese pensamiento. Y no puede decir, ¿por qué no me vino antes? ¿Por qué se me vino hasta ahora? Porque antes no era el momento. El momento era ahora. Porque estoy en otra época, estoy en esta época. Yo no tengo los mismos pensamientos que tal vez tenía hace 20 años. Estoy en un momento diferente. ¿En qué época de mi vida estoy? ¿Cómo la puedo leer? ¿Ves? Y también hay épocas para sembrar, hay épocas para hacer que eso que sembré lo tengo que cuidar y ni sé si va a estar echando, ¿verdad? Porque está ahí bajo tierra y dura la semillilla para crecer hasta que llega un momento en que creció. Y la, la época es de sostenerlo, de alimentarlo, de darle agua y hasta el tiempo echa frutos. ¿verdad? ¿por qué? porque es una época diferente es la época cosechar ¿Sí? entonces cada uno de nosotros al igual que a nivel mundial está así es marcado cuando hay pensamientos que se requieren cambiar en nuestra vida también y hay épocas en que hay cambios drásticos porque es cambio de época ¿verdad? Ya no es eh, verano, estoy invierno. Es, es otra época, ¿cierto? Entonces, confiar en eso. Confiar en que sencillamente es una etapa. Y son etapas en las que estoy y voy a tener los pensamientos necesarios para vivir en esta etapa que estoy confiar en los pensamientos que se me vienen. ¿Sí? Entonces son esas dos cosas las que me van a preparar para ver señales. Hasta aquí todo bien. Ahora, hay dos tipos de señales. Voy a empezar con la positiva, ¿está bien? <risa> o la negativa <risa> en realidad no le quiero poner tampoco como blanco negro pero digamos unas más retadoras y unas más fáciles, no, no fáciles vean, les voy a hablar de las señales que yo le llamo espirituales digamos todos nosotros tenemos una vida interior un mundo interior muy único, muy dinámico. A veces nosotros sí estamos conectados con nuestro mundo interior. Y cuando estamos así, hay cosas que uno quiere entender mejor, busca. Y uno también tiene otras necesidades a nivel espiritual. Entonces, ¿cómo hacer para yo ver lo que es espiritual. ¿Qué son esas señales divinas? Esas señales de luz que me van a decir lo que yo necesito para elevar mi espíritu. Porque, ¿quién es la fuente de la paz más real, del amor que es realmente incondicional, de la sabiduría, que es la fuente. Entonces, ¿quién da esas señales? Pero esta fuente es metafísica. Y lo que es metafísico, no se ve con lo físico. Porque lo físico ve... El cuerpo, los sentidos. Por eso es que se habla de que para captar las señales espirituales de luz se requiere el tercer ojo. El tercer ojo es la capacidad del alma o del ser de ver o de percibir lo metafísico. De comprender lo metafísico. De, de verlo... No como si fuera algo, ¿verdad? No como si fuera lo que se ve en este mundo, ¿verdad? Pero captar es como ese sexto sentido. Eh, porque si no, usted puede tener a Dios mismo frente a usted y usted no se da cuenta. Y yo tuve una experiencia una vez en un retiro en India precisamente para de esto estoy contando, yo creía que mi experiencia espiritual iba a ser física. ¿Verdad? Habían como, no sé, eran como 15 mil personas meditando, ¿verdad? Y yo decía, bueno, en algún momento de esta meditación se van a abrir las puertas, voy a abrir un, re, un relámpago, alguna señal así, espiritual, física, ¿verdad? Pero tuve un momento, una experiencia, tan linda, tan pura de Dios, que se me resetió todo. Resetió significa que se me olvidaron los passwords, se me olvidó eh, mi clave de la tarjeta, se me olvidó todo. O sea, yo tuve una experiencia tan bonita que físicamente no pasó nada. Pero espiritualmente pasó todo. Y yo me fijé que esa experiencia luego yo la compartí. Yo dije, pero es que tuve una experiencia tan bonita, ¿usted también? ¿Cómo no? Si había mucha gente y la gente se movía, me decía yo, ¿cómo, ¿cómo usted no tuvo la misma experiencia que yo, pero si fue tan bonita? O sea, yo estaba volando, o sea, para mí fue lo máximo, pero para otras personas no fue nada. Porque a veces... No es que no todos tengamos la posibilidad. Tenemos diferentes momentos. Pero también nuestro tercer ojo, que es esa capacidad para captar lo sutil, está distraído, dormido. ¿Cómo se duerme el tercer ojo? Cuando nosotros... Nuestro, toda nuestra conciencia es solo de los roles que desempeño, de padre, de madre, de trabajo, de mujer, de hombre. No estoy, no estoy en el rol del ser, no, no estoy en mí, en lo que realmente soy eternamente. Hay una parte de mí que yo siempre soy. He sido cuando era bebé, fui cuando era niño, fui de adolescente soy de joven y soy de ahora esa parte que siempre he sido yo, que nunca ha cambiado eso es lo que sí soy y eso es lo que tiene el tercero si yo estoy tan ocupada en cumplir roles eso se duerme por eso es que dicen que los niños hasta los tres años se recuerdan de cosas de vidas pasadas y cosas así, ¿verdad? me he escuchado porque todavía tienen esa capacidad de conectar con el ser pero eso uno lo pierde uno ya no conecta con el ser dígame, de las 24 horas cuánto rato pienso en otros y en los roles que tengo que cumplir de trabajo, de servicio de familia de tal. y cuánto estoy con el ser entonces se duerme la posibilidad de captar despertar implica volver al ser eterno, constante, que yo sí soy siempre. Le podemos llamar alma o le podemos llamar conciencia. Estar otra vez con mí, el que está pensando, el que está escuchando, el que está viendo, ¿quién soy? ¿Sí? Eso abre el tercer ojo ahí yo empiezo a captar otras cosas, y a captar a Dios. Y cuando uno capta eso, uno ve sincronías con muchas cosas, muchas cosas. Una de las cosas que me pasó así de la nada, yo tenía una sensación, ¿verdad?, porque uno tiene sensaciones, tengo que hacer un cambio, me fui y visité a una amiga en, en Ginebra que trabajaba en Naciones Unidas y me llevó, nunca había estado yo en Naciones Unidas, solo para conocer. Y después regresé y me dieron un trabajo en Naciones Unidas. <risa> ¿Qué dice? ¿Qué casi? O sea, como uno dice, ¿qué sincronicidades son esas? O sea, ¿por ¿cómo son esas cosas que... Esto sucede y después sucede algo como similar. Pero así ha, me han pasado muchas cosas que yo siento que a todos nosotros nos pasan. Solo que a veces no nos estamos dando cuenta. Son señales sutiles que están ahí. Si usted está sintiendo que algo está pasando espiritualmente, usted está con algún pensamiento especial, observe. Observe lo que pasa en el entorno. Observe quién, de qué manera Dios le está hablando. ¿Sí? Ahora están otro tipo de señales. Que los voy a poner así. Es como cuando el meteorológico dice que viene un huracán. Ustedes han visto que a veces le dice a la gente, vea, viene el huracán. ¿Y qué más dice el, el, la Comisión de Emergencias? Prepárese, pero también evacúe. Vea, llega, va a llegar directo a tu casa. Exactamente. Mira, la señal no puede ser más clara. Pero uno no la quiere aceptar. Y entonces, ¿qué le pasa al que no se evacuó? Exacto. De revolco, se se ahogó. Resulta que a veces así la vida nos trae señales. y uno dice, como que yo percibo que no, algo no anda bien, como que de repente el cuerpo me está doliendo diferente y como que de repente siento que algo en la familia no anda muy bien. O de, cualquier de repente, que es como el, la señal del me, meteorológico del destino diciendo... Algo va a cambiar, pero algo va a cambiar significa esté preparado y listo para evacuar en cualquier momento o, o para hacer lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Les ha pasado a veces? Y uno no quiere ver esa señal uno se se, se fijan, uno se pone cada vez más controladora o controlador no, esto no puede pasar, no me puede estar pasando a mí ¿por qué? el destino me está diciendo viene cambio pero uno no. es como que tengo que pasar de, lo, de la etapa hippie a los 80, o sea, tengo que hacer un cambio pero me acostumbré a lo que le llaman el status quo, ¿verdad? a que esté todo siempre igual. Aunque eso que está siempre igual, pues podría estar diferente, yo ya me acostumbré. Y no quiero que cambie. Y menos así, da sopetón. Pero vieras que nada cambia sopetón. Uno a veces dice, uy, pero voy a saco a Ni avisó, pero sí avisó. Uno empieza a oler. ¿Verdad? Que, que, que, miren cómo, como que huele a agua. Y flaca, entonces le viene a uno, ¿verdad? O sea, hubieron señales, pero yo no quise verlas Porque tengo apego. Y eso es lo que nos pasa cuando vienen emergencias Es que mi casa me costó mucho. Sí quería, pero puede haber otro en otro lado ¿verdad? y tan interesante ahora nos pasó esa señal yo no la leí <ríe> porque había un piquete baratísimo a India con Air China ¿usted se imagina? no había ninguna señal de nada pero vea, era tan barato que ustedes todos lo hubieran comprado el piquete. era ultra barato todos nos fuimos, compramos un tiquete por China y ya no se puede pasar, ya no se puede usar. ¿Por qué? Porque cerraron el, el aeropuerto de Estados Unidos para todos los vuelos que vengan de China. Y eso era barato porque era por Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Para mí esa es una señal que me está dando el destino que yo puedo tener todo listo el viaje maravilloso, todo barato, pero todo puede cambiar, o sea, ¿qué me iba a imaginar yo que iba a salir un virus en China? Tal vez por está tan Claro. pero eso es que no había a salir, pero, pero lo que quiero decir es que yo lo estoy también tomando como una señal para mí, las cosas Pueden verse hermosas, pero yo tengo que estar lista para cambiar. Puede ser que todo fue muy fácil, pero si tengo que decir ya no voy por China, pues con Shanti ya no voy por China. Algo me está, me está entrenando la vida, por algunas razones, ¿verdad? Para mí. Al igual, yo siempre, siempre quería trabajar con jóvenes, todo el tiempo. y Todos los trabajos con mujeres, mujeres, mujeres, pero yo quiero con jóvenes. Pero las señales eran distintas. Todos los trabajos fueron con mujeres, mujeres, mujeres, y hasta ahora, 23 años después, con jóvenes. No era el momento. A nivel laboral, ¿verdad? No era el momento en aquella época. Las cosas están cambiando. Pero entonces, últimamente, nuestra directora de Brahma Kumaris, tan bonita ella que tiene 104 años, últimamente lo más que dice es paciencia. Humildad y paciencia. Lo dice tanto, que para mí es como ahora mi lema humildad y paciencia y de hecho ahorita nos mandó un mensaje porque está internada en el hospital le salió algo en un column y bueno a los 104 años ¿verdad? y ella decía, es que la paciencia del paciente hace que los médicos estén felices yo tengo paciencia yo quiero estar afuera pero así es la realidad y eso me encantó cuando yo estoy enferma, ¿qué necesito? ¿Ustedes ya han visualizado cómo quieren dejar su cuerpo? O sea, no como así, pero ¿en qué estado? ¿En qué estado ya que uno vuelve más allá? Bueno, entonces van a venir también señales de ese tipo. Vean, y todos nosotros de alguna manera queremos controlar las cosas, por eso es que tenemos los horóscopos ¿verdad? porque entonces como queremos saber qué nos va a pasar vamos a ver el horóscopo o si no, ¿verdad? todas las cosas ¿me quieren o me quieren? ¿me quieren o me quieren? ¿verdad? un poco porque nosotros esas han sido entre comillas las señales acerca de nuestro futuro acerca de nuestro bienestar ¿verdad? pero no está afuera las señales están frente a uno están aquí están ya está todo alrededor del ser y en el ser está dentro y está fuera en este momento está todo lo que me está diciendo lo que yo tengo que hacer entonces yo lo que necesito es coraje para ver verdad apertura para sentir porque todo está aquí, pero no tener tantos deseos, solo ver, y vean qué interesante, el hecho de ver con una mente inamovible, insacudible, limpia, eso se llama tener la capacidad de observar con desapego, porque desapego significa que yo puedo ver todo, nada se esconde a mi, a mi misión cuando uno tiene apego uno solo ve esta parte es como una mirada diplomática digo yo, que uno ve todas las partes las buenas y las malas uno lo ve todo no solo lo que uno quiere ver entonces el poderlo ver todo y todo lo de mi interior también y hay que fijarse, porque a veces uno cree que uno dice, uy, tengo una intuición de algo, y en realidad lo que tiene es miedo. ¿Verdad? Porque a veces ustedes saben que en la actualidad, como la gente es ansiosa, no quiere salir de la casa. Imagina que algo le va a pasar y después dice, es que tengo una intuición que algo me va a pasar. Resulta que esa intuición la tiene todos los días, de cada rato, o sea eso no es una intuición eso, eso efectivamente es que tiene ya el hábito de la ansiedad del sentimiento amenaza la intuición viene de algo muy profundo ¿verdad? del ser y hay otra cosa también muy importante nada de lo que pasa es casualidad ¿verdad? todo tiene entonces de alguna manera era kármica la le podemos llamar que es karma tiene que venir para saldar el karma o para experimentar la recompensa que son dos cosas o es un karma positivo que yo he hecho entonces me vienen cosas positivas o hay karma negativo y saldo. Pero también es bueno saldar. O sea, no es que es malo, sencillamente es una deuda. La cancelé. Y por eso vine. Porque hay situaciones que uno dice, ay, qué feas. Pero ¿cómo me, me enseñan? Entonces, eh, ¿dónde quedan las coincidencias? Uno dice, ay, oh, qué. ¿Qué Eso se llaman sincronías, está absolutamente relacionado con el karma. Espera, porque donde hay una situación kármica, usted es jalada como un imán. Sutilmente estás donde tenés que estar. Y entonces todo viene hacia ahí. Te va a ir jalando. Son cosas tan sutiles. Tengo una amiga que, que se le murió a su hermana y dejó una niña. Y él dijo: Yo voy a cuidar a esa niña. Pero ¿verdad? ella es una persona capaz y toda de cuidar a la niña. Y no se la daban en adopción. Pero ¿cómo una persona como con todas las posibilidades no se la dan una adopción? Y le acaba de salir un cáncer fulminante. Usted dice, qué señales del destino. <risa> o sea, no, no tenía ella que cuidar esa niña. La tenía que cuidar hasta donde le tenía que cuidar. Pero a veces pareciera que las cosas son negativas. No están saliendo, que uno hace lo máximo para que salgan y que no salen y de repente no tienen que salir. De repente solo tengo que hacer un cambio. ¿Me explico? Por eso ahí se requiere la humildad. Okay. Okay, yo, o eso que yo quería, que pues a veces está alimentado por el ego. No, no era, era otra cosa. ¿Sí? Entonces en el fondo es como una aceptación y confianza de que lo que viene es lo que necesitamos. Sí. Ya sea para aprender o para Para aprender. Siempre es bueno. Sí. Todo lo que viene es bueno. Siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que en la medida que yo más confío, más tengo la preparación, incluso cuando es cambio de época. Es bueno, porque ahora tengo la posibilidad de afrontar lo que va a venir. Bueno o malo, total, ok. Por eso la primera parte, las primeras señales tienen relación con el ser profundo, en la conciencia. ¿Por qué? Porque solamente desde ese estado puedo discernir bien y tomar decisiones bien y saber qué tengo que hacer. Tiene que venir de mi interior. Y en mi interior yo puedo discernir tengo que seguir luchando o haciendo lo que tengo que hacer aunque cueste, tengo que tener determinación porque por ahí va la cosa porque es algo del alma, lo siente es así, pero también del alma siento cuando no, ya no cuando hay cosas que me están diciendo en mi entorno, que no es por ahí a ver, ¿qué es lo que el alma me dice? Eh, ¿será mi deseo? ¿Del ego o viene realmente de algo profundo, puro? Solamente yo, si estoy muy consciente, puedo discernir de dónde viene. ¿Vera? Y ahí decir, ay, no, puchis. viene del ego. Entonces, suave. Ah, no, si viene del espíritu, tengo que hacer un plan B. Plan C, plan D y seguir adelante, me explico. Pero tiene que venir de lo profundo del alma. Y es que vean el 50 o más el 60% del sufrimiento es por no aceptar las señales de no aceptar las situaciones cuando uno logra decir wow sí ya lo que es es mira es un alivio claro pero es como como que no es o sea como que es una preparación verdad hasta que uno le cae cuatro así chum o sea como que uno tiene que estar preparado para decir lo que es es ¿Ya? pero vean para qué pensar uno tanto por qué mentalmente por qué se murió por qué pasó así por qué tal cosa por qué, ¿Por qué me enfermé por qué o sea, ese por qué no resuelve. Y lo que lo hace uno es como un ratoncito que da vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, hasta que uno queda hecho leña. Porque mentalmente uno no se fija, es como que empieza tan negativo, tan negativo, tan negativo. Ok, ya. Está bien. Ya me pregunté por qué, pues porque así es la vida. <risa> sí, estaba en esta época. Era, era parte de mi aprendizaje en esta vida. Eh, por algo lo tenía que aprender así. Ahora voy a tomar fuerzas y decirle a la mente: cada vez que empiece con ese barullo otra vez, decirle: a la mente, ¿para qué sigue pensando así? Y ya, poquito a poco, porque la mente tiene el hábito. Yo no sé si con ustedes estaba hablando la vez pasada de los pensamientos automáticos. Es Que eso es interesantísimo. Ustedes han observado sus, mentes aut sus pensamientos automáticos. Pasa algo y sin que uno los decida está pensando un montón de cosas. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. Y de repente uno es como ¿cómo estoy pensando todo eso? Porque es el hábito. Son automáticos. Entonces, ahora con la meditación y con la autoobservación, usted se fija, uy, qué montón de cosas estoy pensando. Digamos, es más consciente. Y los puede agarrar y decir, hey, pensamiento automático, suave. Hasta que yo haga tanto el ejercicio de pensar como yo quiero pensar, que sea automático lo que yo quiero pensar, pero por ahora tengo que entender que tengo no sé cuántos años de pensar así, no se me va a quitar en dos días, se colan se, colan. se van a colar, entonces... <risa>